¿Qué más da si siempre estuviste ahí? No hay ninguna diferencia entre este cuaderno y mi alma. Lo más terrible de todo, ¿sabes qué? Que soy consciente de que este corazón que ama es irremediablemente eterno. Gracias. Yes.